Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, en esta ocasión os traigo una serie de lances de caza nocturna en la reserva de Leighton Lake, y sin más preámbulo, comenzamos. Nos encontramos en Leighton Lake por la noche, vamos a utilizar el reclamo de alces, a ver si contestará alguno, voy a decir que se quede quieto, porque si no se me pone delante y si hiciera algún lance pues me estorbaría miramos con el visor nocturno a ver si contesta algún animal no contesta ninguno miramos no, no encontramos nada escuchamos los patos allá a, a nuestra izquierda vamos a Mira, sí, ahí no contesta. Ahí no contesta, la llamada para el viento de un macho. A ver si lo podemos localizar. Por la orientación del sonido, porque la visión no, no tenemos mucho. De noche la, la caza es más complicada, porque de día tenemos mucha visión. Y más en esta zona que, que es llana. Llamamos otra vez a ver si nos contestará cogemos los prismáticos de visión nocturna si sí, lo tenemos ahí enfrente Me contesta está, está enceladito vamos a ir acercándonos poco a poco llamamos otra vez mientras nos acercamos para ocultar nuestras pisadas del olor no nos tenemos que preocupar porque va en dirección contraria no, no tenemos que preocuparnos por el olor vamos a ver si lo localizamos a ver si nos contestará otra vez si sí, ahí está está cerquita estará unos 50 60 metros más que nada por, por el sonido cogemos los 300 al que le hemos puesto el genaro, el visor de la mira de visión nocturna. Vamos a ver si lo localizamos. Nos vamos acercando despacito. Llamamos otra vez. No escuchamos pasos, por lo que tendrá que estar muy cerca el, el animal. A ver si lo localizo no lo vemos vamos a ver así ah, mira ahí lo tenemos es un nivel 4 está atento ahí vamos a coger el 300. apuntamos disparamos Dispara en pleno corazón y ha caído vamos a mandar a perrete a buscarlo vamos Ferrete. le acaba de bajar un poquito la la amistad, la vamos a subir con el elogio, ya la sube Y ya vemos ahí flotando en el agua a nuestro alce Vamos a ver qué puntuación nos arroja, 219 Una cuerda más o menos bonito un poquito desparejada Y continuamos con la caza nocturna en Leyton Vemos unos en frente de color pardo ah, miramos el viso nocturno, son nueve, legendario apuntamos y disparamos si nos viene vosotros vamos a movernos vaya no, no, nos, ha, nos ha dado nos ha dado vamos a apartarnos ya no sé para dónde se ha ido pero bueno lo vamos a decir aparte que lo busque busca parrete vemos aquí la sangre ya no sé si se ha ido para la derecha o para, para la izquierda me voy a recuperar la salud me voy hacia la derecha y si no está por aquí, pues ya Perrete me, me llamará Sí, ya me está llamando Estaba completamente al otro lado Ya me está llamando Así que vamos a ir corriendo hacia Perrete Vaya, que nos tocamos Ya vemos ahí el contorno Fian. Y ahora lo que tenemos que hacer es Felicitar a, a Perrete Lo vamos a sentar Muy bien Perrete una caricia, muy bien campeón, lo has encontrado muy bien por la noche, eres muy efectivo la verdad que para la caza nocturna es un animal muy efectivo venga, una galletita y ahora vamos a, a recoger a nuestro legendario a ver qué puntuación nos arroja ya lo tenemos aquí un diamante 22,60 un oso negro de color pardo muy bonito, lo disecamos, madre mía qué cosa más bonita animal, y voy a poner el, el mapa donde donde ha sido cazado, he venido de, del norte hacia el sur, cazando y ahí lo veis donde ha sido cazado, seguimos cazando y ahí enfrente vemos otro animal otro alce nivel 4, nos vamos acercando despacito, vamos a hacer el lanzo esta vez con el arco y flecha de 700 gramos, le hemos impactado, hemos utilizado el arco recurvo y vamos a, a recoger nuestro animal. Lo vemos ahí con, con la luz que tiene la, la balada, la flecha trazadora, porque a mí me gusta utilizar la flecha trazadora, perrete ya está ahí al lado vamos a elogiar un poquito, y vamos a ver qué qué puntuación nos nos arroja. Ya nos da la Perrete, 218, 70 una bonita cuerna, y ahora nos toca felicitar a, a Perrete. Venga la caricia, la verdad que eres muy efectivo en la caza nocturna, me ha sorprendido. Hemos escuchado platera ahí delante, vamos a mirar con los prismáticos. Ahí vemos un oso, nivel 7. Cogemos nuestro 30.06 con el visor nocturno y disparamos. Sale el animal corriendo, pero le decimos al perrete lo busque. Venga, perrete. Ya el perrete lo ha olido y sale como un rayo en dirección al oso. Vamos a ver qué puntuación nos va a arrojar nuestro oso negro nivel 7 vemos el impacto en la sangre un impacto no vital vamos a alojear a perrete y vamos a ver la puntuación de nuestro oso muy bien perrete, sí sí que lo has encontrado un oro 20 con 20 vamos a seguir mirando por las orillas a ver si viéramos algún otro animal y si no continuamos cazando Miramos con los prismáticos, vemos una hembra de alce y un macho. Vamos a ver si podemos hacer el lance, cogemos el 300 con la mira de visión nocturna. Vaya, lo he perdido ahora. Voy a coger otra vez el, el prismático con visión nocturno y el telémetro Vemos que es un macho con 5 media. Lo resaltamos, apuntamos y disparamos hemos impactado y vamos a decir a perrete que lo busque, vamos a hacer otro por si acaso, pero no, no nos hace falta, ya queda batido, ya sale perrete ahí como un rayo y vamos a, a recoger nuestro balce nivel 5, a ver qué puntuación nos arrojará, será diamante, será troll, lo veremos ahora, vamos a ver, escuchamos la hembra que estaba al lado, un diamante, 287 con 60 o sea, el diamante por, por dos puntos con 60 la verdad que tiene una cola muy bonita y lo guardamos vamos a elogiar a perrete y miramos y continuamos con, con la caza tenemos en el lazo nuestra linterna un ciervo de color blanca vemos un macho y una hembra vamos a coger el 30 06 con la mira genaro de visión nocturna y disparamos y ahora vamos a mandar a Perrete a buscarlo venga Perrete, búscalo nos acercamos andando puesto que por la noche los ruidos se escuchan mucho más, se amplifican y vamos a ver qué nos arroja diamante 260,70 tiene una cuerda muy bonita, vamos a checarlo. Y vemos que la hembra está ahí, seguramente se ha Vamos a silbar a ver... No, no, no lo voy a disparar, me da pena. Como está bugueada, nos vamos. Vemos enfrente a dos coyotes. Vemos un mítico, nivel 5. Escuchamos la llamada de advertencia de otro. Vamos a hacer el lance con el arco. Vamos a ver. Apuntamos con el telémetro. Y disparamos. Hemos disparado con una flecha de 420 gramos Una flecha trazadora Y mandamos a Perrete que vaya por el... Vamos Perrete, búscalo Y vamos a ver la puntuación que... Que nos arroja La verdad es que la caza nocturna se nos ha dado muy bien Pero es complicada, ¿eh? es complicada Me gusta más la, la caza por el día Vamos a ver Un mítico, un oro 53,90 La verdad es que es un animal Muy bonito